Welcome Nómodas. Bueno, lo primero es que ya somos 500 y lo otro es que YouTube solo te toma en serio a partir de los 1000. Pero bueno, al lío. Eh, hoy veremos si el movimiento es tan voluntario como creemos. Sí, vamos a hablar de el sistema nervioso ¿sí? del control motor de cómo o quién regula nuestro movimiento primero vamos a hacer una introducción a lo que es el sistema nervioso así descriptiva pero sí que veremos las partes y luego veremos la parte que nos interesa que es la conexión de la neurona con el músculo. Al fin y al cabo el músculo necesita la orden de la neurona para funcionar. Sistema nervioso. Ah, primero una clasificación anatómica, descriptiva, es que el sistema nervioso tiene un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está en el centro y el sistema nervioso periférico está en la periferia. Es una clasificación anatómica. Um, luego el resto que diré ahora es se suele poner dentro del periférico, aunque no es bien, bien así, ¿sí? no es bien, bien así. Sigue sí antes decir del sistema nervioso de central que um, la, las estructuras mmm, no es literal, y, y quiero matizar que esto es divulgativo, sí, pero no es literal, pero correlaciona un poco con los tipos de, o niveles de respuestas que ya vimos en un vídeo anterior. Sí. Por niveles, literalmente por alturas, se corresponde bastante a un tipo de respuesta menos elaborada y muy elaborada. Nos vamos, como decíamos, algunos lo ponen dentro de, del sistema nervioso periférico, porque realmente estructuralmente es bastante así, pero realmente estamos hablando de una clasificación funcional, ¿sí? una clasificación funcional en la cual tenemos un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo o vegetativo, también llamado sistema nervioso somático, que es lo que nos vamos a centrar más, ¿sí? nosotros en nuestro caso, ¿sí? eh, que tiene como dos funciones, sensitiva y motora. ¿sí? Relacionado, no literal, pero relacionado con el concepto de vías aferentes y vías eferentes. ¿Qué es esto? Vía aferente es lo que aporta información ¿sí? de, de la periferia ¿sí? al centro, ¿sí? lleva información. Y a la vía eferente es la que lleva la acción, ¿sí? es la que lleva el efecto ¿sí? de, del centro a la periferia. ¿sí? Es la subida y la bajada. Me voy al sistema nervioso autónomo vegetativo. Tiene. Bueno, yo cuando estudié. Se, se, bueno, de hecho, esto ni me lo explicaban a mí, ¿eh? Pero yo cuando estudié, se hablaban de dos partes. El, la última que hablaremos hace solo muy poco que, que, que yo oigo hablar de ella, hará unos 10 años, ¿eh? Solo. Bueno, para mí esto es muy poco. Eh, pero bueno, nos centramos primero en el típico, ¿no? Todo el mundo cuando habla del sistema nervioso autónomo, sí, lo primero que viene a la cabeza es sistema nervioso simpático y parasimpático muy a la brava, insisto, eh, muy simplificando muy mucho. El sistema simpático es activador y el sistema parasimpático es inhibidor o relajador. ¿sí? Y son dos funciones que deben estar equilibradas. ¿sí? Puesto que un, un, un balancín, ¿no? en algunas circunstancias una domina sobre la otra, pero siempre tiene que volver al equilibrio. Si no vuelve al equilibrio, mal, muy mal. Pongo un ejemplo y no quiero que se confunda y no quiero que os cogáis el ejemplo como es que esto es el sistema nervioso. No, no, no, no, eso es un ejemplo. Si uno de los dos, simpático o parasimpático, eh, acaba siendo dominante y sí, no vuelve esta regulación que debería estar regulado, a eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se reduce y eso es un síntoma de sobreentrenamiento. Sí, eso Ya se habló en el vídeo de la carga 2, ya se habló que... El una cosa a seguir para detectar sobreentrenamiento es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues eso es un desequilibrio entre el parasimpático y el simpático. Cuando uno de los dos domina la variabilidad de la frecuencia cardíaca pues la asume uno o el otro en lugar de asumirla en equilibrio. Por lo tanto, se, se reduce esta variabilidad y caemos o solemos caer o es un síntoma de caer en sobreentrenamiento. Es decir, para los que les gusta esto, que hay como dos tipos de sobreentrenamiento, misteriosamente uno cuando predomina el simpático, que es el base, do, base, do, base, do boide, base do boide, y el otro que suele venir después, ¿sí? Primero solemos tener el base, do, base, do, base do boide, y luego el adinosoide, adinosoide, ¿sí? adinosoide, que es cuando predomina el parasimpático, ¿sí? El primero, no, no voy a decir el nombre porque ya veis que no me sale, el, el primero, el que cuando domina el simpático, um, son procesos excitatorios, entonces se detecta muy fácil. ¿sí? Eh, a la persona le cuesta dormir, tiene una frecuencia cardíaca muy, muy elevada, eh, incluso está sudando. sí Entonces eso es síntoma de, de que algo está pasando ahí. ¿sí? Lo otro se suele confundir con una buena adaptación al entrenamiento, porque tu frecuencia cardíaca, por ejemplo, baja y eso es un, un algo que, que pasa con, con el entrenamiento. La frecuencia de cardíaca de reposo baja, pues, pues es posible que, que si la persona rinde menos, pero la frecuencia cardíaca baja, tienes que sospechar de que no haya caído en sobreentrenamiento de mesoibis, ¿vale? El, el del parasimpático y ya. Insisto, eh, el sistema nervioso autónomo no es no va de esto, sí, va de procesos excitatorios o inhibitorios, el entérico, el entérico que a mí no me lo explicaron y de hecho yo hace muy poco que oigo hablar de él, unos 10 años, es que el sistema digestivo tiene un sistema nervioso, tiene como un hay un segundo cerebro en nuestra barriga literal, ¿eh? es que tú piensas con la barriga, pues mira, pues, pues, pues esta frase, Empieza a tener sentido literalmente. No os voy a explicar esto porque no sé cómo va y la verdad es que no, no, no es el tema, ni, ni, ni, ni, pero, pero que sepáis que eh, el sistema nervioso tiene, el sistema digestivo tiene tantas neuronas como la médula espinal. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿sí? ojo. Y bueno, pues toma sus decisiones aparte, sí porque es autónomo, sí, una locura, ¿vale? Pero bueno, vamos, vamos a avanzar. Niveles de respuesta. Eh, esto ya lo expliqué. <risa> eh, pues en este caso, el, el vídeo de preparación técnica, práctica y teórica, um, yo ya ya expliqué esos niveles de respuesta y, y, y con sus mecanismos. Podrías poner un cuarto de nivel de respuesta. Eh? Aquí hablé y simplifiqué a reflejo automático elaborado, pero o sea reflejo y/o involuntario, sí, porque son como dos cosas diferentes. Sí, que será en, en, en médula, uh, el involuntario ya será en, en cerebelo, uh, automático y elaborado. ¿sí? Elaborado sí que tienes que, que tú pues, elaborarlo. Y, y bueno, no, no es literalmente así, pero sí que cuanto más elaborado hay, es una respuesta, más, uh, más para arriba hay que tirar y los reflejos, como veréis al final de este vídeo, que hablaremos de los reflejos neuromusculares no pasan, ¿sí? no llegan ni a sí, llegan simplemente a médula y te vuelve la respuesta. O sea, que un poco a, a más nivel de elaboración de respuesta, más sube en el sistema nervioso central. Y ya. Y también esto, y por eso se queda aquí este vídeo, por favor, repasadlo. Pues bueno, pues cómo se elabora un programa motor, ¿no? Y, y de aquí de cómo, cómo se genera un aprendizaje de una habilidad, ¿sí? Esto, cuando hablamos de las técnicas y del aprendizaje pues ya, ya lo, lo empezamos a comentar así que más adelante ya veremos pues como tips no cómo enseñar y etcétera que volverá a aparecer este este tipo de, de, de diagramas pero bueno que hay una frase premotora no hay, hay hay toda una información previa sí y en la cual tú haces un feed forward no haces una anticipación con toda la información que tú tienes hay una fase motora con su secuencia motora y sus regulaciones y luego hay una fase eh, postmotora que tú haces una evaluación bueno, con, tu, tu, con el éxito o fracaso que haya tenido la acción, eh, con tus percepciones, con las percepciones y explicaciones de un entrenador, con medios objetivos, etcétera etc., Y eso genera un plan de movimiento que cuando lo vuelvas a realizar, pues, pues eso ya es parte. Ese feedback es parte del feed forward de un siguiente intento. ¿no? Y así vamos generando un programa motor que se dice que al final genera una especie de surco, ¿sí? un surco en el sistema nervioso, un surco simbólico en el sistema nervioso, que, que es el que sirve para automatizar. ¿no? Y es como que al final cuando hay una situación similar, el, la, la respuesta toma ese surco que es como un atajo. ¿sí? Y ya. Nos vamos a explicar mmm, bueno, pues, pues cómo funciona esto de, de de la unión neuromuscular, ¿no? la unión neuromuscular se llama unidad motora o placa motora, que es una motoneurona, ¿sí? una, una neurona motriz, se llama motoneurona porque conecta a, a el músculo, ¿sí? conecta a varias fibras musculares, como, como veis aquí. Eh, las motoneuronas están recubiertas, veis que este, ¿vale? la, la, la vaina de mielina, ¿sí? el, el tronco este tiene, tiene una vaina, está, está recubierta de una sustancia que se llama mielina que lo que hace es que la velocidad de conducción sea mucho más rápida con la edad perdemos mielina y por tanto con la edad sí, todo va más lento eh, ahora voy a poner un vídeo súper corto si sí, lo he cortado es para que me interese es este vídeo de, de aquí arriba lo podéis buscar eh, aquí está explicado son como unos 3 minutos o algo así yo lo voy a pasar en 40 en 40 segundos eh, el vídeo realmente habla de, de la sinapsis entre la conexión entre dos neuronas. Um, nosotros no estamos, pero funciona exactamente igual que eh, un botón terminal, que es que cuando el botón conecta con el, con el músculo se llama bueno, pues la unión, la placa motora, la unión motora, la unidad motora, perdón, y, y funciona exactamente igual. ¿sí? Aquí tendríais la conexión entre dos y ahora sí que aquí está la sinapsis nerviosa. ¿Sí? La sinapsis nerviosa funciona como una descarga, y descarga <risa> expresamente, sí, eléctrica, sí, por así decirlo, de iones. ¿sí? Se libera um, el calcio y mediante unos neurotransmisores se logra que haya una permeabilidad y, y bueno, pues hay un intercambio de iones, ¿sí? de, de el sodio hace cambiar y hace una despolarización, hay un cambio de, de polaridad y, y permite permear. ¿no? Y, se, y salta la información de una eh, neurona en el vídeo habéis visto a otra neurona. En nuestro caso sería relacionado con el vídeo que vimos del músculo, la contracción muscular sería la parte final. ¿sí? sucede lo mismo, el calcio provoca que al salir ese calcio, esa despolarización, provoca que el calcio libere, eh, bueno, pues haga girar la, la troponina, si ¿sí? os acordáis, eh, Sí, eso permitía que la miosina eh, pudiese realizar el puente cruzado sí. y tirar. Bueno, sinapsis nerviosa y ya. ¿A ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a unos conceptos que expliqué brevemente en el vídeo que hemos comentado anteriormente. Vamos a incidir un poquito más ¿sí? en, la, en la en la coordinación intramuscular, porque para nosotros, como entrenadores, esto es lo importante de la unión eh, neuromuscular. ¿sí? Y es que, bueno, pues una motoneurona, um, bueno, una neurona motriz, ¿no? Una neurona que se une a varias fibras, pues conecta varias fibras, las que sean, bueno, voy a poner un número por decir, ¿eh? no, no, no son tres ni cuatro, ¿sí? pero, pero yo qué sé, una pues conecta tres um, fibras, y la otra conecta siete fibras, y la otra conecta quince fibras, las que sean. ¿sí? Cada una conecta a una serie de fibras. Y cuando llega esta despolarización sobre una neurona, esta neurona provoca que todas sus fibras musculares eh, descarguen. ¿sí? Por tanto, hay una contracción, un puente cruzado, uno, ¿sí? sobre todas sus fibras. Es una descarga literalmente exactamente igual que la descarga eléctrica. De hecho, de ahí que eh, podamos medir señal eléctrica del músculo y podamos meter señal eléctrica en el músculo provocando nosotros externamente contracciones, simulando nuestro sistema nervioso. Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Que. Y hice el paralelismo con eh, interruptores, ¿no? Voy a volver a hacer. ¿sí? Imaginaos que yo tengo una sala con un montón de luces ¿no? y que cada línea de luz. Mmm, Va con el interruptor sí, y hay un interruptor que conecta siete luces, otro interruptor que conecta 15 luces y otro que conecta cuatro luces. Que quiero poca luz, enciendo el interruptor de cuatro luces. Que quiero mucha luz, pues o bien enciendo de 15 luces o bien enciendo dos. ¿sí? Esta sincronización de interruptores de unidades motoras me dará la magnitud de la contracción muscular que yo necesito. Pero Falta aquí una cosa, que es el tipo de fibra. Sí, hay tipos de fibra, recordamos, simplificamos a tres tipos de fibras, lentas, rápidas e intermedias, y ya. Cada tipo de fibra me da una, una capacidad de fuerza, y, y cada tipo de fibra me da um, más uh, capacidad de resistir, ¿no? de aguantar más tiempo esa, esa contracción. Las, las lentas, las rojas uh, dan menos fuerza pero aguantan más porque tienen más, están más adaptadas aeróbicamente, tienen más mitocondria, más capilaridad, etcétera, etcétera y las blancas o rápidas pues aguantan menos uh, porque son rápidas pero son muy rápidas y muy potentes, ¿sí? lo cual en el juego de luces pues si una luz tiene que ser encendida mucho tiempo pues priorizaré un interruptor que conecte fibras rojas, ¿no? Y si una luz tiene que hacer un flash, pues eh, conectaré interruptores de fibras blancas ¿sí? por rápidas. Más cosas aquí. El concepto de el tiempo. ¿sí? Eh, si yo quiero mantener la luz abierta durante mucho tiempo, um, pues estas bombillas, por el motivo que sea, no aguantan mucho tiempo encendidas. Unas aguantan segundos y otras aguantan un minuto o dos, sí, encendidas. En, en, en, en si yo quiero mantener eh, la luz encendida durante una hora, pues tengo que ir jugando con los interruptores, secuenciando temporalmente estos interruptores. Lo cual, este, esta orquesta literalmente, de. De, de unidades motoras que se van encendiendo unas después de otras ¿sí? en función de cuánto tiempo tengo que mantener la contracción y qué fuerza, qué potencia necesitas, um, requiere esa, esa, esa demanda, pues, pues, pues vamos a jugar todo esto, ¿no? a, a sincronizar en el mismo tiempo y secuenciar temporalmente no solo cantidad de unidades motoras, sino también de tipo de fibra, lo cual la logística es un tanto compleja. ¿sí? Y eso es técnica, eso es habilidad, ¿sí? la fuerza es una habilidad, ¿sí? eso es la habilidad de generar fuerza. En este caso, por coordinación intramuscular, un gran objetivo a la hora de trabajar la fuerza. Y el otro gran objetivo de trabajar la fuerza y de la coordinación intramuscular y de la coordinación intermuscular sale el entrenamiento funcional, bien entendido, sí. es la coordinación intermuscular. ¿Qué es esto? Pues que todo este percal, eh, no solo hay un músculo que está trabajando, hay muchos músculos que tienen que hacer sus cosas. Y hay músculos, recordamos, eh, del vídeo del el músculo de la contracción muscular, eh, hay músculos que son agonistas o sinergistas, o sea, que trabajan um, ayudando o que literalmente son los encargados de hacer esa tarea, y hay músculos que son... ¿no? antagonistas, ¿sí? que son contrarios a esa acción, pues se tienen que coordinar entre ellos. ¿sí? El antagonista se tiene que, que inhibir. Luego veremos el proceso por lo cual se inhibe. ¿sí? El antagonista se tiene que inhibir para dejar trabajar a los agonistas o los sinergistas, um, pero tampoco se inhibe del todo, porque si se inhibe del todo, em, puede, puede lesionar la articulación. Voy, si yo tengo una articulación y una palanca ¿sí? y, y tiramos hacia allí, y los que tiran hacia allí, los contrarios, ¿no? Hay unos músculos que hacen así y hay unos músculos que hacen así. Si solo se activan los agonistas, va a chocar. Esto con esto va a chocar y va a lastimar la articulación. Quizá no la corta, pero la larga sí. Lo cual necesita un poquito de tensión que tire hacia abajo para que la, esta cabeza no choque tanto contra aquí. ¿sí? Lo cual sí que hay inhibición, pero no hay una inhibición del 100%. Sí, hay una regulación. Eso debería ser un poco la palabra, que los músculos no se molesten entre ellos y que sean lo más eficientes colaborando. ¿sí? Y eso es la coordinación intermuscular. se he prometido reflejos, vamos a los reflejos, ¿sí? reflejos neurosculares. Y esto es, es algo complejo, pero bueno, ya está. No, tampoco, tampoco rocket science. ¿sí? Y esto os voy a explicar los dos receptores proprioceptivos principales y vais a ver que eso no tiene nada que ver con subirse a un bolso y hacer equilibrio sobre una pierna. ¿sí? Eh, no sé qué pasó en los 2000, pero nos tomaron el pelo y nos dijeron que propriocepción era hacer equilibrio. No, equilibrio es una cosa y es lo que veréis ahora. ¿Sí? Esos dos receptores son el uso muscular y los órganos tendinosos de Golgi. Que no sé yo si Golgi era muy prolífico o qué, pero tiene un montón de estructuras en el cuerpo humano que se llaman no sé qué de Golgi, ¿sí? lo cual, ojo, eh, no son los aparatos de Golgi que hay en la célula, ¿sí? son otra cosa, ¿sí? órganos tendinosos de Golgi. El uso muscular tiene una forma de muelle, ¿sí? aquí lo veis en azul, ¿sí? aquí hay como dos, ¿sí? veis aquí dos que tienen como un muelle azul y literalmente tiene una forma de muelle y, y es un tipo de fibra. Y me diréis, hombre Robert, pero me acabas de decir, ¿no? Y en el vídeo del músculo de la contracción muscular me dijiste que había tres tipos de fibra, ¿no? Bueno, o un abanico, ¿no? que hay quien dice cinco y tal, pero me dijiste fibra lenta, fibra rápida y tal, y ahora me dices que hay un tipo de fibra diferente. Pues sí, os he engañado. Ahí está el uso muscular. El uso muscular es una fibra que se le llama no contráctil, pero no es del todo cierto, porque tiene una parte que sí que es contractil. Pero bueno, a priori su función no es contraerse, ¿sí? Su función es recibir información propio efectiva. ¿Qué información tiene? Pues como tiene una forma de muelle, la información que recibe es de sobre todo de tensión y de longitud. Yo no, no, no tengo un muelle, pero tengo una goma, sí. Pues es, vale. Eh, imaginaos que en lugar de ser una goma es un muelle, ¿sí? Se parece ¿no? Pues lo que recibe, sí, es es cuánta eh, qué longitud, qué tracción hay, ¿no? Qué tensión hay ahí. Y en base a esto vais a ver que se toman una serie de decisiones. Y el OTG, el órgano tendinoso de Golgi, tiene esta forma así, ¿no? Como veis, como, como una maraña así. Está, está en el tendón o en la unión del músculo con el tendón. ¿sí? Está, está ahí en el tendón y lo que percibe es tensión. ¿sí? Es cuando cuando hay tensión, él recibe esta tensión y manda la orden de oye, aquí hay mucha tensión. ¿sí? Y estos dos, entre otros, pues son los dos principales, son los encargados de los reflejos neuromusculares más famosos que hay. El primero y el más famoso es el reflejo miotático. ¿sí? El reflejo miotático directo. ¿sí? El reflejo miotático. Yeah. Reflejo miotático, ¿qué significa? Significa que ante una ante una tracción brusca, sí, esto, hay un estiramiento brusco, ¿poy? sí, un estiramiento brusco, lo primero que se, se da es una orden de contracción, ¿sí? tracción brusca, contracción brusca, ¿sí? ¿qué ha pasado? Nos estamos cayendo o hemos chocado, ¿no? Pues, haz fuerza de golpe, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Y está aquí lo veis en, en rojo, sí, eh, la información del uso muscular está en azul, en azul clarito, llega la información y vuelve una respuesta en rojo, que es la, la contracción. Al lado veis una segunda respuesta que aparece en azul, en lila, perdón, aparece en lila, que realmente es otro, es otro reflejo. Lo que pasa es que aquí han dibujado dos en uno. ¿sí? El otro reflejo es la inhibición recíproca del antagonista. Cuando hay contracción en un músculo, su músculo contrario se relaja. Como hemos visto antes, no se relaja del todo, pero tiene que relajarse un poco para dejarlo trabajar. Si no es tontería, si se, si se contraen los dos, se queda clagado. Si se contrae el bíceps y el tríceps, el codo no se mueve. ¿no? Para que yo pueda hacer así, el, el, el, el tríceps tiene que relajarse bastante. Me ofrecerá siempre un poquito de tensión para que el codo me no choque, pero el tríceps se tiene que relajar. Pues aquí lo mismo, como hay una contracción en el cuádriceps, en este caso, pues hay una Inhibición en los isquiotibiales, en sus antagonistas. Ojo, ¿eh? eh esto sucede, haya reflejo metático o no, ¿Sí? o sea, son dos reflejos independientes. Por ejemplo, aplicaciones de reflejo miotático directo, ¿sí? um, en explosividad, en un sprint. Se da el reflejo metático directo, ¿sí? sobre el tobillo. Hay una atracción brusca, pa! Y hay una contracción brusca, ¿sí? una atracción muy reactiva, se llama misteriosamente, ¿no? ¿Por qué se llama reactiva? Porque es un reflejo, ¿sí? es una reacción. pa. Eh, antiguamente, eh, bueno, hubo una época que se puso de moda estirar con rebotes y luego hubo una época en la que los rebotes estaban prohibidos. Los rebotes facilitan o provocan el reflejo metático directo lo cual mientras estás tirando, ¿sí? mientras estás estirando, hay una contracción. Eso puede ser arriesgado si no está la musculatura preparada, pues puede ser arriesgado, ¿no? porque mientras una cosa estás tirando, le estás pidiendo que se contraiga encima bruscamente. Pero por otro lado, eh, si tú pretendes hacer salto de altura eh, sin hacer rebotes antes, te vas a romper, sí, porque por el salto de altura, por decir un deporte muy reactivo, ¿eh? porque de lo que se basa es en esto. ¿no? Cuando la acción deportiva es mm, ¿sí? un un rebote reactivo, pues primero hay que prepararlo. Lo cual, sí o no, es depende. Es qué condiciones tienes tú y qué es lo que vas a hacer después. En base a esto, se toman decisiones. ¿Mm? Y nos queda, entre comillas, el reflejo metrático inverso o indirecto. ¿sí? El reflejo metrático contrario. ¿sí? ¿Cuál es este? Pues este es que cuando hay una tensión mantenida. Oye, oye, oye, oye, oye, que, que aquí, me, aquí hay mucha tensión. Sí, esto, esto esto. Esto empieza a ser peligroso. Manda una orden eh, lo veis en azul claro sí, y devuelve una orden um, en rojo de inhibir. Y el músculo se relaja. Cuando hay una tensión mantenida mucho tiempo, el músculo se relaja. Por eso estiramos para relajar. ¿sí? Cuando tú estiras suave y largo, ¿sí? lo que estás haciendo es esto. ¿sí? Al fin, al final es si tú quieres, si tú te estás preparando para una actividad, no tienes que estirar largo, porque si estiras largo vas a inhibir. Pero si tú lo que quieres es relajar, tienes que estirar largo, porque entonces lo que quieres es inhibir. Lo cual, bueno, pues todo este debate de estiramiento, sí, estiramiento, no, es pues hay muchas maneras de estirar, aplicar la que sea en cada momento, sí. Lo cual, bueno, pues, pues estiramientos cortos no, no inhiben, estiramientos largos inhiben. Sí, más o menos 30 o 40 segundos. 40 segundos deberían ser. ¿eh? Depende de la tensión, sí, hay que dice hasta un minuto, depende cada uno. Unos 40 segundos eh, es cuando se suele dar el refrón técnico inverso. Ojo, ¿eh? con 20 segundos con cierta tensión ya será. da. ¿eh? Es un tema de a qué hay demasiada tensión. También sucede que. Eh, que bueno, que si hay una inhibición en el músculo suele activar a uh, su contrario, como una activación del antagonista, ¿no? Como una activación recíproca del antagonista, cuando uno se inhibe, el otro eh, se, se suele activar o tiene facilidad para activarse. Esto no, no pasa siempre, ¿sí? Y ya, pues aquí tenéis los, los, los, los típicos reflejos, se suele hablar de tres, ¿eh? El reflejo metálico, el reflejo metálico inverso y la inhibición recíproca del antagonista. Con esto pues, pues se pueden entender muchas cosas y entiendes, ah mira, se quiere relajar eh, un músculo. Ah, pues tenso el contrario y así este músculo que quiere relajar se inhibe por inhibición recíproca al antagonista. Bien, quiero prepararme para una prueba explosiva. Ah, pues entonces debería ¿no? pues provocar algún estrenamiento brusco, controlado, ¿no? pero ir, ir preparando esto porque se va a dar el estrenamiento, el reflejo metálico directo. Ah, no, que yo hoy quiero una sesión de relax ¿sí? y acabar totalmente inhibido y relajado y con la musculatura flácida, etcétera, etcétera. Pues estira largo y mantenido. Y darás con el reflejo mitótico inverso. Pues bien. Sirven, especialmente el uso muscular sirve para un poquito más que estos reflejos como bruscos, ¿no? el reflejo mediático siempre a mí se me vendió que el uso muscular solo servía para provocar el reflejo mediático eh, directo brusco y que no servía para nada más. Bueno, pues no, <risa> pues no. El, el uso muscular, um, os he dicho antes, es no contractil, pero tiene una parte de contractil. ¿Qué es esto? Vale, aquí, aunque no se vea muy bien. Tenemos el, el uso muscular, con, con esta espiral, este muelle azul que es realmente el sensor, y veis que arriba y abajo tiene unas estrías. Esa parte es contractil, sí pero no está pensada para generar movimiento. Las fibras extrafusales, o sea, las fibras normales, ¿sí? las que no son del uso muscular, ¿sí? son las contráctiles, ¿sí? son las que van a provocar el movimiento. Vale, pues yo tengo un músculo normal hay un estiramiento, puede ser un micro estiramiento, ¿eh? no tiene que ser un gran estiramiento, simplemente cuando cuando yo cojo una pesa, esta pesa provoca que, que haya un estiramiento en el bíceps, ¿sí? porque hay una tendencia a que caiga, se puede no ver, pero eso existe. ¿no? Pues hay un conato ¿no? de, de, de tracción que no tiene por qué ser brusca y el, el, el uso muscular dice ¡hey! el uso muscular, que ya de por sí tiene que ser un poco tenso, si no, no, no, no recibe información, dice, hey, que yo me estoy empezando a estirar. Manda la información y um, vuelve ¿no? con la motoneurona, en este caso motoneurona alfa, siempre hemos hablado todavía de motoneuronas, cuando no he dicho nada eran alfa, vuelve una motor, la motoneurona alfa y contrae el resto de fibras, las extrafusales, las fibras normales, y este músculo se contrae. Pero qué pasa ahora? Que al contraerse, esto se ha cortado y esto puede perder tensión. Si este muelle, esta goma, si este muelle, este sensor no está tenso, no, no sirve para nada, no detecta nada. ¿sí? hasta que no vuelva a estar tenso, con un poquito de tensión, no volverá a servir de nada, no, no me dará información. Entonces, en paralelo a esta contracción, sí, aquí lo tenéis en la última imagen, en paralelo lo que pasa es que esta parte que he dicho antes, que también es contractil, lo que hace es resetear la longitud y se contrae. Aquí aquí hay una parte que es contractil, ¿sí? se contraen para volver a tensar el, el sensor, este sensor en forma de muelle. ¿sí? Si no, este sensor se quedaría aquí y no serviría de nada. Pues bien, esa contracción, esta contracción está regulada por las motoneuronas gamma, que son las de las de la parte contractil del uso muscular, ¿sí? la parte contractil de la fibra no contractil. ¿sí? Eh, y las, lo que tiene que haber es una buena coordinación, un buen entendimiento entre las alfa y las gamma, porque si, si hay una respuesta como aquí, ¿no? imaginaos en cuatro tiempos, si hay una respuesta como aquí, en la cual... Primero hay contracción y luego hay reseteo y pasa un cierto tiempo entre una cosa y la otra. Hay un lapso de tiempo que este sensor no, eh, no sirve para nada. Entonces este músculo, esta fibra, en este caso, no, no está dando información y por lo tanto no podrá generar tensión ¿sí? y, y, y, y, y el músculo no va a funcionar. Es más, a veces si no se realiza o sea, si luego no hay este reseteo, que tal esto puede pasar? ¿Sí? Porque, bueno, pues porque trabajamos con rangos incompletos, porque trabajamos que en el último momento de máxima contracción no hay tensión, porque muchas veces hacemos pesas y aquí arriba de todo no hay tensión por, por la gravedad, ¿no? Porque la pesa vuela, pues aquí abajo aquí arriba no hay tensión. Él no aprende a hacer esa buena coordinación alfa gama en la posición más delicada, que es la posición de máxima contracción, de máximo cortamiento y es posible que se quede sin saber resetear esta tensión al final, lo cual tendrá un músculo que mucha gente lo llama dormido. ¿Eh? Ah Es que tengo el glúteo inhibido, tengo el glúteo dormido. Pues, pues eso es porque seguramente no trabajas en todo el rango de movimiento y seguramente es porque en la posición de máximo cortamiento no genera esfuerzo. ¿Eh? Eso va por ahí. Y eso es importante, tan importante que es la madre del cordero, ¿sí? Es que es la madre del cordero. O sea, entender cómo funciona um, el uso muscular es la madre del cordero. Y ahora os voy a dar un ejemplo y me vais a decir, joder, Robert, ha sido la olla, ¿vale? Os voy a dar un ejemplo. Como siempre, ¿eh? volvemos a vídeos antiguos. Vimos en el, en, el, en el vídeo del músculo y la contracción muscular, ¿no? Pues que, que, que, que el músculo y bíceps, por ejemplo, a.. Pues a cuando está relajado es cuando tiene la máxima capacidad de contracción. Cuando está contraído, como los puentes cruzados ya están solapados, tienen menos capacidad de contracción y cuando está totalmente estirado, vuelve a tener menos capacidad de contracción porque los puentes cruzados es muy difícil que se realicen. ¿sí? Son tres situaciones en la cual la intermedia es la perfecta. Y también vimos en el teaser de biomecánica que por el ángulo, cuando el bíceps cuando el codo está a 90 grados, el bíceps tira a 90 grados, es perfecto. Y cuando está alejado, tanto por un lado como por el otro lado, de 90 grados, ya no tira tan bien. Lo cual son dos situaciones que me están diciendo que el, el bíceps aquí tiene poca capacidad de generar fuerza así, y de generar tensión. Aquí tiene mucha y aquí tiene poca. Pero es que encima. Eh, cuando estoy aquí en máxima contracción, en máximo acortamiento, este tenso, ese sensor, aunque esté todo perfecto, está poco tenso, da poca señal. En cambio, cuando se ha estirado, ese sensor es cuando está más estirado. Entonces está dando más información, lo cual eh, est estas curvas así en forma de U todavía en la parte de acordamiento hay que bajarlas un poco más y ya no te digo si no está funcionando bien la coordinación alfa gamma, porque si no funciona bien la, la, la, la coordinación, la coactivación alfa gamma, en máximo cortamiento es posible no tengas fuerza. Y os voy a hacer una prueba una Prueba tú de aquí y el bíceps no es un músculo que se suele inhibir, ¿eh? o sea, hay otros músculos que mucho más, pero creo que es el más fácil de testear. Haz fuerza y hazte fuerza en contra y verás que vences fácil y haz fuerza en cualquier otro en cualquier otro momento del recorrido y, y ofreces más fuerza. Pero aquí, cuando está lo más acortado posible, si le haces fuerza, hay un rango que le cuesta mucho de activarse y es porque no está sintiendo, no está sintiendo. Este muelle está tan poco tenso que casi no da señal. Y ya acabo el tiempo. Es una diapositiva. ¿eh? Eso qué implicaciones tiene el entrenamiento? Pues Esto selecciona las fibras y selecciona los músculos que van a trabajar. Si aquí yo tengo tres músculos, tres fibras, lo que sea, ¿sí? estas tres yo tiro eh, en esta hay una atracción en ese lado hay una fuerza que provoca que las cosas vayan hacia allí sí en la fibra que está mejor dispuesta para enfrentarse a esa atracción es la que está más alineada porque es la que más va a recibir esta, esta señal si ¿sí? ese estiramiento las otras fibras van a recibir menos estiramiento porque no están tan alineadas y por lo tanto fibras o músculos ¿eh? bueno, al final en tanto mira, ¿eh? Por tanto, el orden de activación en este caso, por ejemplo, es primero la que la que va en horizontal, eh, luego iría porque está más alineada. Esta y por último la que la que está hacia abajo. ¿sí? y eso, por ejemplo, si os pongo un ejemplo del pectoral, ¿sí? el pectoral mayor que tiene tres porciones, cuando hacemos un movimiento totalmente horizontal, ¿sí? por así decirlo, ¿sí? eh, la resistencia provoca que haya un, un, un estiramiento hacia allí. Por lo tanto, el músculo más estirado es la porción del medio. ¿sí? Cuando yo hago un movimiento hacia hacia arriba, ¿sí? hay un hay un, una, un estiramiento que va hacia allí. Por lo tanto, el que más se estira y el que más se solicita es la porción superior. Y cuando yo hago un movimiento que va hacia abajo, ¿sí? Hay como una especie de estiramiento, si hay una atracción, si hay una solicitación que va en esa dirección y por lo tanto el que más activa es la porción inferior. Esto, esto, esto es lo que selecciona músculos y lo que selecciona fibras musculares. ¿sí? La alineación, si todo funciona correctamente, si no funciona correctamente uno de estos, el resto tiene que asumirlo. ¿sí? Eso es lo que pasa cuando tenemos un músculo inhibido es muy probablemente que su uso muscular no esté tenso en máximo cortamiento ¿sí? y como no sabe resetear con las gamma, ¿sí? pues aquí no siente nada y si no siente nada, no responde. Y ya está. <risa> bueno, vídeo. Bueno, yo creo que es un vídeo interesante. Es un vídeo que vamos a, a, a vincular y son conceptos que van a aparecer a partir de ahora, porque a partir de ahora ya nos vamos a, la, a cinesiología, ¿no? al, al, al movimiento, ¿no? al qué músculo se activa cuándo. Y es algo que primero se tiene que explicar. Primero se tiene que explicar el sistema nervioso para luego poder ver um, el porqué de las cosas. Y muchas gracias. Aquí seguimos divulgando por el conocimiento de ser libre, universal y gratuito. Y recuerda que el que no entrena se desentrena. ¡Chao!